Amigo jalaniano, amiga jalaniana, niño, niña que nos ves Hoy te queremos saludar porque es una semana nueva ¡Hola! <risa> ¡Hola! Estamos muy agradecidos a todos aquellos que nos siguen Y a todos aquellos que nos dan un like por ahí Que nos escriben alguna cosilla ahí de esas que nos gusta recibir Y es por eso que queremos pues agradecer, ¿no? Pues, el, pues, que estén en contacto pues, con sí. nosotros saludar. Que saludar. sigan el Saludar Saludar Sí, sí, pues saludos, sí, sí, ¿no? sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. un sentido reconocimiento. Eso más bien es eso. ¿no? Ah, okay, eso okay, okay. Sí. Reconocerlos en vivo, en directo, porque nos hicieron el favor de, de poner algo ahí. Bueno, ahí en la página. Así es. <risa> Así es, entonces. Pues ya saben, un abrazo muy, muy fuerte y un agradecimiento enorme, inconmensurable para Ay, mamón. Rosita Fresita, es eso? para Antonio Reyes, para nuestro carnalísimo Eric Martínez, para Armando Vega Ávila, para Mayolo Miguelana, para Óscar Gabriel Preciado. Para Lu Wolf Mag, Cuacua, no sé qué, Magaña, ¿verdad? <risa> <risa> para Juan Reina, Elsa Parra, Isel Quintero, abrazo, e Hipólito Pichón, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que ya te reconectaste, Rosita Fresita. Bueno, yo quiero este, igual mandar un saludo y reconocimiento. Muchas gracias por estar en la página y que son nuevos fan destacados. Entonces ahí va para. David Maquini, Daniel García, Fercho Cruz, Arturo Miranda Domínguez, a Alfonso Martínez, a Miguel González Chávez, Antonio Flores Romero, ahí está chido, chido. ¡Qué chido! chido. Sí, ¡Qué chido! Bonito. Yo en especial quiero poner un saludo a Efra a Him, que es amigo mío de Cabo, y ahí lo conocí cuando empecé a tocar, cuando recién llegué, y ya se suscribió la página, por fin, venga. ya. Y ahora... Uh -huh. Sí, empezaba a tocar hombres allá. ¿De <risa> acuerdo? <risa> Yo quiero mandar un saludo para el amigo Castor, que ojalá otra vez seas nuevo fan destacado. Ah, el Castor, sí. El, castore. el Castor. El Castor. Pues Muy bien. Muchas gracias. Nuevamente le reiteramos nuestro más sentido agradecimiento. Simón. ¿Verdad? Y pues seguimos en esta comunidad craniana contigo, que qué buena onda que estás aquí con nosotros y nosotros. Nos despedimos por ustedes Y por ti en especial Y pues estamos haciendo Producción, esta semana vamos a seguir Con la producción del nuevo disco sí, Me Honor. toca grabar a mi niño. Sí, sí. Sí. Y le toca acá pasar al Matadero a mi <risa> Entonces este Pues nada Gracias de todo corazón De toda coraza como dicen en mi barrio Y nos vemos en la que sigue Nosotros somos Cranion El poder del rock. Nos vemos en la que sigue, pórtate mal, cuídate bien, chao. Chao.